Pues le damos la bienvenida, ¿qué tal?, ¿cómo están?, Dios me les dice, y somos sus amigos. Sus amigos, Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Pues ya estamos aquí en vivo y a así todo es. color. A todo color, <risa> así es, bienvenidos todos, todos y cada uno de ustedes al espacio de hoy oramos en vivo. Así es, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos eh, simplemente pues eh, compartan esto cuando sea necesario y que así usted lo disponga, así es, pero somos amigos, eh así. Él y, él y Rafael Cavazos, eh, así y pues es. Vamos, vamos a dar principio porque el tiempo aquí corre pero muy rápido. velozmente parece que no, en las un, en las competencias un antes. tema muy muy muy importante muy bueno muy bueno fíjense nada más el tema Bien, la superación. la superación. Vaya que sí, nos hace falta. ¿verdad? Lográndolo con lo que se te haga más fácil y te haga feliz. Eh, fíjate, que qué importante. Muy importante. Que, ¿Qué vamos a tratar de hacer? Ok, de, de darse algunos tips, algunas ideas sí. eh, de que usted se puede superar. Claro, claro, claro que, que sí. sí sobre todo en esos tiempos que hay crisis y esos tiempos que eh, hay falta de empleo sí, sí, esos que... tiempos que la situación parece que para muchísima gente no está bien entonces es el tiempo de, de pensar un poquito en, en la superación claro claro cómo sí. lograrlo ok ahí está el punto ahí está el detalle eh, bueno ahí sí. como, eh, como un personaje un personaje muy famoso que hubo verdad ahí, ahí está el está detalle, el detalle. Lográndolo con lo que se te haga más fácil, pero no solamente que se te haga fácil, sino que también te haga feliz. Que te haga feliz, claro. ¿Verdad? Que, que te sientas cómoda, que te sientas cómodo haciendo lo que te agrada hacer. Sí, sí porque hay, hay personas que este, tienen habilidad para una cosa u otra y se sienten contentos y felices porque lo hacen, lo desarrollan y salen adelante. Pero ahorita pues las cosas han cambiado algo en este mundo en que vivimos este por la tecnología. Entonces tenemos que reinventarnos para para poder seguir adelante en este mundo. Ahorita sea, es que dices reinventarnos. Sí. ¿Saben por qué tenemos ya más de 50 años de casados nosotros? Porque esta mujer vive haciéndome comidas. No, o vive haciéndome diferentes cosas. diferentes cosas que digo ya, ya párale <risa> <risa> okay. eh, y eso nos ha permitido pues estar pues, gracias a dios que este bueno él me ha dado la, la, la habilidad y, y el, el, el querer hacerlo y el hacerlo con, con gusto con amor y, y bueno pues gracias a dios por todo por todo lo que él, él nos ha dado nos ha bendecido Mire, vamos a, a tocar un tema eh, usando un pasaje bíblico de Génesis en el capítulo 39. Uh -huh. Pero de, de, vamos a hacer una pequeña sugerencia. ¿Qué vamos a decirle? Haga esto, mire. Claro, suscríbete. Primeramente suscríbete, compártelo y márcanos un, un me gusta, un like y eh, te agradecemos muchísimo. Si tú ya lo has hecho, lo estás compartiendo que sabemos que sí, pues gracias por hacerlo, y, y bueno, gracias por estar con nosotros en este tiempo. Así es. Entonces, vámonos al tema. La Biblia nos dice de esa manera, y ahí en Génesis 39, del 1 al 4. Génesis 39, del 1 al 4, y nos dice sí. Ah, en la palabra de Dios para todos. Ah, para todos, sí. Y como sí. es para todos, pues vamos pues a darlo para todos. para todos, ¿verdad? Sí, en un lenguaje sencillo. Eh, Muy bien. Vamos a tratar de hacerlo así de esa manera. Y nos dice y ¿sí la palabra. Sí, así, eh, el versículo 1 del 39 dice que los ismaelitas se llevaron a José a Egipto. Uh -huh. Está un, un egipcio llamado Potifás, capitán de la guardia del faraón, lo compró. Bien, en aquel tiempo e era común que había esclavos. Por eso... Eh, sí. Potifar pudo, pudo comprar, ¿verdad? A, sí. a José, uh -huh. eh, él pues venía de, de allá de, de, de, de Egipto, sí. y unos hombres ismaelitas, eh, ¿quiénes eran esas gentes? Bueno, venían de de, de, de israel sí, descendientes de Ismael, pero también de. tenían una conexión con los, los egipcios? con los egipcios. era una mezcla. Sí, eran 50-50. Sí. Exacto, como los mexicanos que, que 50, 50. vienen para acá y acá se casan. Así de acá nacen sus hijos. Y pues vienen siendo ahora norteamericanos sí. y también son mexicanos, ¿verdad? Sí, sí Porque la, la, de, de los la de, dos, antes, luzó, sí. Entonces, ¿quién, quién, quién era Potifar? Eh, eh, ¿Potifar? Eh, pues, era era un, un oficial. Un oficial, era un guerrero, un era un hombre... Que estaba con, en la corte. De, sí, de confianza que, que había en sí, en el, en el, en el trono de, de, de Egipto. Entonces pues, él pues, tenía bienes, ¿verdad? Le, le, le iba bien, Sí. Eh, tenía palancas ahí en, en, en la política. Sí, ahí en la corte. <ríe> sí, él, él, él tenía su, su puestecito y pues lo aprovechaba muy bien. Eh, y pues bueno él hizo sugerencias y sí. se le aceptaron perdón bueno entonces dice que se llevaron a José a Egipto así es y, sí. y el que lo hizo pues era este hombre eh Potifar, Potifar. capitán de la guardia de Faraón o sea sí. no era cualquier, cualquier hombre que si tenía su eh, tenía su puesto tenía un puesto ¿sí? ya de capitán ajá ya, ya eh, tenía un buen grado ajá y pues bueno, pues eh, por ahí empieza esta historia de José, que es una historia muy bonita, muy bonita, eh, pero también eh, pasó por una serie de circunstancias uh -huh. muy difíciles. Muy difícil, sí. Para empezar, los mismos hermanos sí, pues, lo, lo, lo quisieron pues desaparecer. Sí, desaparecer. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el, el muchacho este desde pequeño empezó a dar muestras uh -huh. de que Dios estaba con sí, él. Sí, te le tenían envidia. Le tenían envidia, sí. Uh -huh. Y pues tenía sus sueños y cosas por el estilo. Entonces... Eh, pues sí, había... Ahí sí, esa y cuestión. esa gente siempre va a estar y a veces van a estar tan cerca como dentro de la misma familia. Sí, sí, así es. ¿Por qué les decimos esto, esta parte de la historia de, de José? Porque puede pasar tantito también lo mismo si te superas. Claro. Si tú te superas, si tú buscas de Dios con la intensidad que, que, que es requerida, que sí. es necesaria, sí, no en, te va a faltar. Aún dentro de los mismos de la familia, que a alguien no le caiga no le bien. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque como si ellos no tienen al Señor y tú sí lo tienes y tienes esa conexión con Dios, imagínate entonces si Dios te puede utilizar de una manera como fue la de sí, José. La de José. Imagínate es. nada más. Entonces yo te voy a, a, a, a suplicar de que te enfrasques en la vida es. de José. Uh -huh. Búscalo ahí en la Biblia. Exacto. Ahí está. Es una historia eh, muy, muy bonita. Sí, cómo el hombre pasó por situaciones muy críticas. Muy, muy difíciles, sí. Pero el hombre triunfó. Triunfó triunfó porque él obedecía al Señor. Exacto. Entonces, vamos al verso 2. Bien, el verso 2. Y nos dice de esta manera, ahí la misma palabra de Dios para todos. Sí, dice, el Señor estaba con José, o sea, Dios. El Señor estaba con José e hizo que fuera un hombre muy exitoso. José vivió en la casa de su amo egipcio. Y habla aquí del amo, Uh -huh. o sea, porque él lo compró él lo compró pues sí porque en aquel entonces se, se vendían las personas sí, sí, sí ¿verdad? como esclavos como esclavo. entonces eh, él era su amo y, sí, sí. y, y José en, en la obediencia a Dios uh -huh. iba respetando todas las situaciones y sí. e iba pasando por, cada, eh, por situación cada situación difícil difícil, no crea que que era muy cómoda sí, la, la vida de él no bien. no iba pasando por situaciones bien incómodas bien josé, incómoda, sí. pero el señor tenía un plan perfecto ah, para bien, él así es. Había entonces un plan. pero aquí lo, el punto bien importante yo, que yo quiero hacer mención en este momento mi amada mi amado que nos estás viendo y escuchando y gracias por estar con nosotros así es eh, el señor estaba con josé Amén. Te pregunto, ¿el Señor está contigo? ¿Tú, mi amada? ¿El Señor está contigo verdaderamente? ¿O tú estás con el Señor, mi amado? ¿Estás tú con el Señor, verdaderamente? ¿Por qué te hago es, esta reflexión de esta manera? Porque aquí nos dice el, el verso 2, uh -huh. el Señor estaba con José. Sí. Había una relación. Había una relación. Había una relación de Dios con José. Uh -huh. Porque el Señor es Dios. ¿Verdad? Así es. Dios en esos Dios, años Dios. Jesús no aparecía. Pero ya estaba la presencia de Dios mostrándose en José. Amén. Y le daba sueños y le daba visiones. Y no el, estaba el Señor estaba con él. Sí, amén. Entonces, ¿cómo está tu relación con el Señor? ¿Cómo está tu relación sí. con, con el Padre? ¿Cómo, cómo, y no digo tu papá eh, sí, no, no, en, en con, la carne, sino con Dios. Con el, Dios, el Padre, es Dios, el Señor. Con el Señor, uh -huh. con Jehová. Jehová de los ¿Cómo también. está tu relación con el Padre, o sea, con Dios? ¿Cuál es tu relación? Porque mira, si tu relación es como la tuvo José, no vas a tener ningún problema uh -huh. para prosperar. Alabado sea el Señor, así es. Y si ya estás próspero puede ser mucho más todavía y vas a poder ser sí, de ayuda no. y de bendición para otros como lo hizo José. Uh -huh. Ok. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Pues bueno, eh, hizo? hizo que fuera uh, es, un hombre es, muy exitoso. exitoso. Sí. Imagínese tú, si tú te aferras al Señor, uh -huh. a, a tu Dios, o sea, a, pero al Dios grande, el Dios fuerte, uh -huh. el Dios todopoderoso, estamos hablando de... De, de Jehová Dios. Entonces, estás sí es. llamado o estás llamada a tener éxito. Amén, amén, así A veces no nos damos cuenta de eso, porque la superación como que la vemos eh, nada más en, en, en los negocios o, o en personas que hablan sí. su, mucho sobre la superación. No, esto también es para ti. Claro. Y hay muchas formas de cómo ser superados de cómo claro. superarnos. E incluso en los negocios. En los negocios. Sí. E incluso, pues eso claro. no, no queda fuera. Y mira, en, en ese entonces ya las ventas ya existían. Oh, sí, sí, las ventas siempre han existido desde, desde, desde siempre. Desde antes. Sí, la, la, la, la oferta, y la demanda, la compra y la venta, venta en este mundo que es ha existido, porque pues, uh, o sea, así es. Sí, y ellos uh, vendían los... los uh, los los, los y y gente eh, que era de, de, de Ismael sí mitad, y mitad. Eh, eh, eran gente que eran comerciantes sí eran comerciantes ellos sí. compraban y vendían compraban y vendían a, a José compraban lo compraron los, y, y lo vendieron compraban los granos las especias el, sí, el, el, el, las, las, las aromas las fragancias y las, todo eso El oro la plata las piedras preciosas eh, eh, eh, es increíble to, todo lo que estas gentes hacían entonces que no nos extrañe de que también en tu vida pueda existir la necesidad también de que pues le entres a, a las ventas. ¿Por qué razón? Porque es una manera muy práctica de uh -huh. cómo Dios puede usar tu vida Así es. para bendecirte. Sí, amén. ¿verdad? Así es. No te estamos ofreciendo ningún negocio en este momento. Eh, te podemos sugerir si tú quieres, pero no, no, no, no estamos tratando de venderte nada. Nada, no, no, nada. No, no. Este programa no es para andar vendiendo nada. Pero sí, te podemos dar algunas sugerencias sí, claro por la experiencia que ya tenemos de tantos años. Sí, amén. amén. Imagínate, tendremos un poquito de experiencia. Yo ya ando rascando los, los 80 años. Pues sí, pues ya. Ya, ya. ya, ya estamos bien cerquita. Entonces, algo hemos de saber. Uh -huh. Así algo, es. algo te podemos ayudar de, con toda seguridad. Entonces, José vivió en la casa de su amo egipcio. Uh -huh. este, por ahí empieza por ahí. Esta, esta historia. Entonces, vamos a continuar. Verso 3. El 3 nos dice, ¿quién, ¿quién se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo? Fíjense. Fue vendido como esclavo. Uh -huh. Lo compró Jotifar. Sí. Pero, ¿de qué se dio cuenta? Otifar se dio cuenta de que el Señor, o sea, Dios, Dios estaba, estaba con José estaba con uh -huh. y que el Señor hacía que le fuera muy bien en todo. Sí. ¿Qué sí, quiere decir? Sí es. Que él vio que, que José se, se salió del... De, de, de, del común sí. y empezó a, a, a verlo desarrollarse, desarrollarse. A, a prosperar, a, a hacer cosas que los hermanos estaban haciendo. Exacto. Y venía de, de ser un esclavo uh -huh. porque sus hermanos lo vendieron. Exacto. porque Porque quisieron deshacerse de él. porque Porque les estorbaba a, a los hermanos. Sí, sí, sí les estorbaba. Tenían Tenía envidia, la envidia, envidia. envidia. Por eso les digo que, que tengan cuidado eh, con la bendición que Dios le dé. Sí, sí, pues ahí nos habla en, en, en Deuteronomio 28, ¿verdad? De, eh, de las bendiciones que el, el Señor da, y sí, vendrán, perdón. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová. Si oyeres. Sí, bendito serás tú en tu ciudad y bendito en el campo. Ajá. Sí, o, o sea, la bendición está, todo el secreto está, está en el Señor. En el Señor. Ahí está el, el gran secreto de los secretos. Así es. Miren, si mucha gente, vamos a llamarlo de esa manera, ponéndonos a involucrarnos, si no su, nos superamos todo lo correcto y todo lo debido mm -hmm. y todo lo que ah, le y quisiéramos, sí. es porque nos falta más conexión con Dios. Si sí. nos conectamos, me, me, me acuerdo ahorita de, de Pedro Javier, eh, cuando de, decía él, no te conectes al 110, hombre, ni al 220, no, no, no, no. conéctate a, a, a, a al, al 440, o sea, a, a, a la potencia a, a más alta. A la alta fuerte. potencia, sí, exacto. La que mueve grandes motores y transformadores y cosas por el estilo. Eh, entonces... Eh, es. Era una de las palabras de, de, de Pedro Cayera sí. cuando lo conocimos allá en, en, en Reynosa, allá en, en la iglesia. Así Entonces, ¿qué, qué importante es eso, de que nos conectemos con el Señor en la alta potencia. En alta potencia, así es. No es nada más así que, que, eh, que Sí. puede prender un poquito no no que no, se puedan sí. prender grandes máquinas sí, el, el señor está contigo está conmigo está con ¿verdad? los que estamos verdad este conectados con el señor este bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir y jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti por un camino saldrá contra ti y por siete caminos huirán delante de ti jehová te enviará su bendición sobre sus graneros y sobre todo aquello que pusieres en, en tu mano y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Así de que si estamos conectados con el Señor, eh, el Señor está con nosotros. ¿Sí? Bueno, pues eh, eh, por ahí va la, la cuestión de la conexión que tengamos con Dios. Que tenga usted, una conexión buena, perfecta donde sí, sí. el Señor sí. lo pueda bendecir por sí. estar bien conectado sí. con él. Porque si este hombre Potifar se dio cuenta de que el Señor estaba con, con José, que sí. no estaría viendo de José. Pues sí, pues. O sea, Entonces yo quiero que tú te conectes con Dios de tal forma, de tal manera, de que la gente pueda decir, oye. María, oye Juanita, oye Lupita, oye Enrique, oye eh, que que Pedro, que que Juano, que, que, Juan, que cualquiera de de, de cualquier, nosotros, ¿verdad? Sí, claro. claro. Eh, cualquier Rafael, cualquier Elida. Sí, sí, sí. O, cual, oye, sí, ¿que estás conectado persona, con el altísimo? Sí, ¿Estás conectado con el Señor sí, sí, estás conectado con el que todo lo puede? Con sí. Van a ver la diferencia. Sí. Y van a ver que que tú puedes. Y, amén, y eso amén, es, lo, lo, es lo importante de, de lo importante estar conectado así con es. el Señor para que el Señor haga la obra perfecta sí. en ti y se si haga la, la obra perfecta del Señor así es, que estemos en, en, en esa obediencia del Señor si es igual, dar después las palabras de este pacto y las, pon, las pondréis por obra para que prosperéis en todo lo que hicieres ahí en Deuteronomio nombre 29 Ok, así que de eso se trata mi amado, de eso se trata mi amada. Por eso con lo que se te haga más fácil, con lo que te pueda hacer feliz. ¿A poco no serías feliz que el Señor te dé una prosperidad? Yo, yo quiero pensar que... Vives, o, o que vivimos en un apartamento. Imagínate que el Señor nos dé la oportunidad de poder desarrollarnos uh -huh. y ya no vivir en, en un apartamento en una casa. Claro. Y que tu casa pueda ser bastante amplia, bastante cómoda y que ahí en la cochera puedas tener un carro o puedas tener dos carros. Uno uh -huh. o sea, para, tu, para para tu esposo, tu esposa y por qué no, a, sí. los hijos. Claro. Y que ellos puedan ir a, a buenos colegios, buenos bu buenas eh, escuelas. Imagínate, es nada más para que te lo imagines. Así es. ¿Te haría daño eso? Obviamente que no. No, no, no, porque este pues, el, si el Señor te quiere bendecir, te bendice. Si eres obediente, pues el Señor te bendice. Así es. Esto le estaba pasando a, a José. Sí. porque qué? Porque el Señor estaba con él. Sí. Y por si fuerte se dio cuenta de que este, este cuate no, no es como todos los demás Exacto. este trae algo, este trae una unción y eso es lo que tenemos que buscar mi amada, esto es lo que tenemos que buscar mi amado, así tener es. esa unción de parte de Dios para que todo lo que hagamos pueda superarse, sí, para que todo lo que hagamos pueda progresar para que así todo es, lo que hagamos también. en todas las áreas de nuestra vida Amén. podamos Amén. superarnos sí. pero siempre pensando en cómo podemos ser de 21 para los demás Siempre, siempre. Que, eso, sí. que no se te olvide que tenemos que pensar siempre en los demás. Amén, amén. Sí. Que los demás también sean bendecidos, que los demás también sean prosperados. ¿Por qué? Porque si tú ya tienes la, la enseñanza, uh -huh. compártela. Amén. Compártela. Por eso les decimos, compartan esos videos. Compártanlos, por favor. Sí, amén. Sí, pues también den, me gusta porque es bueno claro. eh, que se que, que, que te gustó lo que estamos haciendo claro. y que es posible podernos superar. Claro. Yo, tú y todo el mundo. Así que vamos a terminar con estos dos pasajes. Bien, Verso cuatro El cuarto nos dice, José complacía a su amo y este nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de la casa y todas sus otras posesiones. Fíjese, sí, de, de un... Haber sido un hombre que... Un chamaco, un muchacho que, que compró él. Sí. Por unas cuantas monedas que, que le, le, le, le, se lo vendieron. Se lo lleva a su casa. Sí. Y empieza a ver su desarrollo. Y lo empieza a ver. Y empieza a ver que, que Dios estaba con él. Que Dios estaba con él. Así es. Entonces, ese, que lo puso primeramente como su asistente personal. Uh -huh, uh -huh. Imagínate, ya, eh, ya, ya no era cualquier eh, esclavo que se había no. comprado, no, no, ya, ya no era había... su asistente a, personal. Algo especial ahí. Uh -huh. Y lo vio cómo estaba él desarrollándose. Claro. Y lo puso a cargo de la casa. Y de todas las otras posiciones que él tenía. Exacto. Fíjense que este hombre estaba bien acomodado. Tenía sí, su riqueza sí, también. Sí. Entonces, imagínate que a ti te pase lo mismo. Uh -huh. José y tú no hay diferencia delante del Exacto. Señor. De José y, y, y nosotros y cualquiera humano sí, que, que, que, que a, a, habitamos en esta tierra, no sí. tenemos ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque Dios no ha dejado de ser el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Así es, y Él él pues nos quiere bendecir, pero también tenemos que ser obedientes, Obediente. ¿verdad? Ahí en Tercera de Juan eh, seguido mencionamos este pasaje, ¿verdad? Donde nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y así como prospera tu alma. Andale. Así de que necesitamos de esa prosperidad eh, o sea, del de, de, de espíritu, de lo espiritual, de estar en esa relación con el Señor, y, y ser obedientes, y el Señor está con nosotros. Así es, entonces, esa enseñanza, mi amado, mi amada, yo espero que tú la puedas valorar, que la puedas valorar para que la pongas en práctica en tu propia vida. Amén, amén, así es. Porque de nada sirve que, que yo, eh, o nosotros aquí, estemos dando esta enseñanza, y tú no la pones en práctica. Sí. Y que te haga ah, lo que José. Él cre, empezó a crecer. Y a crecer porque estaba en la gracia del Señor. Así Dios, es. estaba Dios estaba con él. Yo quiero que tú estés con, con Dios. Yo quiero que tú tengas a Dios de tal forma, de tal manera. Que Él te mueva. Que Él te mueva. Amén, él amén, te amén, mueva en lo que tú quieras hacer. En lo que tú que tenga todo más fácil y más fácil que te puedas desarrollar claro y que seas feliz y que seas feliz no no que tengas bienes para que te hagas infeliz porque entonces no no no sería ningún bueno, chiste. No. No, no no no no no para que tú seas feliz y hagas a otros también felices así siempre piensan en, en otros más que tú puedes ser de bendición para otros más entonces amén. Amén, amén, de, amén, de entonces qué hay que hacer les hemos dicho ya en repetidas ocasiones Orar. tenemos la Biblia para aprender amén, y amén. tenemos la oración para comunicarnos con Dios amén. entonces esa es el, el, la vía más excelente para estar en contacto con Dios amén. aprender de su palabra y, y fortalecernos con la oración la sí, pues, verdad por una mejor calidad de vida familiar y espiritual para todos Así que ah, entonces sí. oremos juntos. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Te quieres unir con sí. nosotros en este momento? Bueno, pues hazlo. Hazlo. Eh, únete con nosotros en este momento. Y voy a pedir a mi esposa que ella haga una primera oración. Bien, bien. Pues oremos. Padre, le alabamos y le glorificamos, Señor, en este momento, dándole la honra, la gloria y la alabanza. Padre, gracias, Señor, por la vida y por la salud que usted nos da. Gracias, Señor, por la familia que nos ha dado. Gracias, Señor, por, por los nietos, Padre. Gracias, Señor, por todas sus bendiciones, Padre. No tenemos palabras, Señor, con qué agradecerle, Señor, por su grande bondad y por su grande amor, por su grande misericordia. Padre, y en este momento, Señor, le pedimos en el nombre poderoso de su Hijo amado, Cristo Jesús, que usted, Señor, abra, Señor, eh, eh, los corazones, abra, Señor, la mente, Señor, de las personas que están escuchando, Señor, este este video, Padre Santo, que nada imposible hay para Usted, únicamente ponernos en sus preciosas manos y creer plenamente que Usted lo hace, y Usted lo hace, pero una de las condiciones, Padre, es ser obedientes, que seamos obedientes, Señor, a Usted en todas las cosas, Padre Santo, que siempre pensemos en lo demás, porque así a Usted le agrada, porque así usted lo hizo Señor para la humanidad, por eso envió a su Hijo a este mundo Señor para venirnos a salvar del pecado Señor, Padre gracias le damos por su grande amor y su grande misericordia y que estemos en obediencia Señor en comunión con usted Padre le damos gracias porque hasta aquí usted ha sido con nosotros Padre y que este video, al compartirlo, Señor, las personas que lo estén viendo y escuchando, sean bendecidos de parte tuya. En el nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Mire, algo que es bien importante, para tener la conexión con el Señor, para conectarnos, como desde, de, eh, sí. decíamos ahorita que, que el hermano Pedro Javier decía, no te conectes al 110, ni al 220, vete al 440, o sea, a, a, a, <risa> alta atención. Potencia. Sí, que haya potencia. Primeramente tenemos que recibir a Jesús en nuestra vida, en nuestro corazón. Amén. Tan fácil y tan sencillo como decirle, mm. Señor mm. Jesús, ven a mi vida, cámbiame, transfórmame. haz de mí eh, una nueva persona, amén. que yo pueda ser como José, y que yo pueda desarrollarme, y que pueda ayudar, y que pueda ser de bendición para otros. Amén. Pero, va dame primeramente la paz, el amor, dame la salvación porque la necesito. Cambia mi vida, Señor, cámbiame, cámbiame de, de, de la A a la Z, que yo cambie total y radicalmente y que yo le sirva. Para su honra, para su gloria, para su alabanza. Díselo al Señor, pero díselo con toda honestidad y con toda sinceridad y que el Señor vea el cambio. Así como Potifar vio que el Señor estaba con, sí, con, el señor. con José. Y que todo lo que hacía, él, él le iba mejor, sí. él, él, era excelente, sí, que, que lo prosperaba. Así que seas sí, contigo sí, también. Ahora, otro lado. ¿Qué no pudiera necesitar de, de parte de Dios que Dios no nos pueda dar? Vamos a orar para que Dios bendiga nuestra propia vida Amén. Amén. nuestra propia familia que Dios bendiga a nuestros gobernantes Amén. y que el Señor les dé la sabiduría para que nuestros pueblos, nuestras ciudades nuestros, nuestros países sean bendecidos porque Dios está con los gobernantes Amén. y si ellos no pueden que el Señor los cambie Amén. que el Señor los cambie tan simple y tan sencillo como eso Así. esa es la parte de, de la democracia cuando un gobernante ya cumple o no cumple que pueda ser cambiado sí es. ¿verdad? entonces que esto sea para que nosotros también sepamos orar para que el señor obre de una manera maravillosa para que nuestros gobernantes que tenemos aquí en la tierra pasen a ser excelentes, muy bien. Padre, le adoramos, le bendecimos, honramos y glorificamos su santo nombre. Sí, señor. Dándole gracias, mi Dios, por su amor, por su misericordia. Sí, Cristo. Señor, lo primero que quiero pedirle es que cualquier persona que en este instante, en este momento, está pasando por un mal momento, por una situación difícil, por una situación incómoda, bendiga. Sí, señor. Y a ti te digo, mi amada, a ti sí, te digo, bien. mi amado. Recibe la bendición Recibe del Señor. Recibe la bendición sí. del Señor. la ¿Tienes problemas de salud? Pon tu mano ahí en tu pecho. Y deja que Dios empiece a bendecir tu vida. Señor, que cualquier personita, hombre mujer, desde un sí, niño señor. hasta un anciano, Sí, mi Cristo, si tiene problemas de salud, él o un familiar de él, o de ella, toque sus vidas Señor. Para usted nada es imposible. Pero lo que nos pide más es creer. Y creemos, Señor, en su amor, creemos en su poder, creemos en su gracia, creemos en su majestad. Quite toda dolencia, quite todo malestar. Y si puedes no poner Jesús, tu mano en la mano parte infectada de, de tu Dios. cuerpo, que te está causando algunos tipos de molestias, pon tu mano, pon tu mano ahí, en tu pecho o en, en la parte afectada. Y en el nombre de Jesús que reprendemos padre. todo aquello toda infección, Dios, todo aquello prendida, que te hace que te sientas mal, que te fuera. sientas incómodo, incómoda. Sufrato Padre, Padre Cristo, en el nombre de Jesús, nombre de Cristo, declaramos Cold sanidad Cristo perfecta. Tiene Cristo, ¿no? Y que esto que estaba ahí atormentando, molestando, Cristo, incomodando, que se ha echado Dios. fuera. Y a ti te digo, recibelo, recibe la bendición. Recibe la bendición del Señor en el nombre y Padre Santo, de Padre Santo. Gracias por bendecirnos y gracias porque nos permite poder ser de bendición para los demás. Sí, en el nombre Padre, de Cristo Jesús. Y así te digo, mi amada, así te digo, mi amado, recibe, recibe la bendición recibe, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Y a usted, Padre Santo te damos toda honra, toda gloria y toda sí, señor, alabanza, honra, gloria, alabanza en Cristo Padre, Jesús. Aleluya. Aleluya, Amén, Aleluya. Amén, y Amén. Y, amén, amén. y bueno, pues, eh, si hubiera amén. alguna necesidad especial que después quieras informarnos, o decirnos o compartir con nosotros, pues, háznoslo saber. Aquí está el lámina. Háznoslo saber, mándanos tu petición en un mensaje ahí por el WhatsApp, eh, ahí está el teléfono, eh, o bien a hoy punto arroba gmail .com, o bien eh, a través de Messenger y nosotros vamos a apoyarte con nuestra oración, pero si hay algo especial en, en tu vida, hay una necesidad especial y quieres eh, compartirlo ah, directamente con nosotros, hazlo, hazlo y con todo gusto te vamos a apoyar en la oración. Bendiciones para ¿Alguna todos? pregunta o algo que, que, que, que sientas que debes de, de comunicarte con nosotros? Pues hazlo. Y okay. te dejamos esto por último así es, suscríbete suscríbete, comparte este mensaje y márcanos, márcanos un me gusta un like por ahí y te agradecemos, gracias por el tiempo que has estado con nosotros y gracias por compartir estos videos, el Señor te se bendecirá grandemente así es, que Dios te bendiga así que bendiciones y que el Señor os bendiga vuestras vidas, vuestros hogares vuestras familias así y sea. que el altísimo les llene con ricas bendiciones. Bendiciones.